Al amigo ucraniano, amiga ucraniana, que nos miras del otro lado del cristal. Hoy estamos muy felices aquí porque te queremos desear una feliz, feliz semana! semana. Además queremos dar unos saludos personalizados a toda la banda que se ha estado comunicando con nosotros por medio de las redes sociales <coughs> y ellos son. Tocayo, Carlos Francisco Gutiérrez desde Neza, te mando un abrazo, un beso no, porque no me he lavado el hocico. <risa> A Luis Nava también, saludos para allá. El Zaparra, un saludote hasta Chimayhuacán. Rosa de España, saludos, tía, pasa la de Mogollón. ¿Y su familia? Y su familia, tía, también pasa en la de Mogollón. <risa> <risa> claro, claro que es eso, ¿no? más. la pasa así? <risa> Pues sin ¿sí? nada más que decir Nada más que pases el la a mis hijos y que se acuerden, que se acuerden que el cráneo es el poder del rock. Que nos visigan, que le pongan campanita, que le pongan manita, que le pongan... pongan Me gusta lo que, quieran. Lo, que quieran. lo que quieran Lo que quieran, pero pónganle Si no le ponen, te acerrón No, siempre poniéndole la vida es mejor Ah, eso La sí. ah, más a la maligna, ¿cómo anda? Todavía en ah, No, respeten, Porque le ponen... Con, con hojas ya lo saben, nosotros somos Cranion, el poder del rock. Pásensela, chilo, pórtense mal, cuídense bien. Nos vemos en la que sigue. Y adiós, Dios. tío.